señora presidenta, señorías señora consellera, usted tengo un mérito absolutamente innegable ¿eh? no, no, yo voy a negar, tengo mérito dos ordenadores meten yo un programa recito, fagas o que fagas, digas o que digas se pase o que pase a su alrededor hagas que un desenchufe o ordenador se cadra, habrá que desenchufarle o ordenador esto ustedes. De... Aquí falóse de que si el gobierno de Extremadura estaba apoyado por Izquierda Unida se cadre por eso por lo que el gobierno de PP de Extremadura se reponga repongo el gobierno de Rajoy con mayor resulta que Izquierda Unida en Extremadura dice oh oh vos os eso no hay tela ¿Quieren que eu bromemos con esas cosas pues eso no no me gusta rescate de qué rescate yo habla nos nunca falamos de rescate, el único rescate que proponíamos en la campaña electoral era rescatar a un povo secuestrado por ustedes, por eso decía que era lo de que hay que votarlos, lo que pasa es que no fuimos capaces, hay que reconocer las cosas como son. Claro, pero a Shep perderían ustedes las elecciones, también lo saben, ¿verdad? No, ja, ríanse. Yo convido a que uh, se ponga un, una dirección como unos programas de televisión, que toca rir ahora, toca aplaudir. Ríanse. Ahí está, ahí, nacen quizás, baixaron, están en caída libre de hasta seis puntos, por eso se cadra, pues quieren sacar de medio a historia mediante la reducción a 61 diputados. Van perdidos porque el único problema será una gran frente amplia que irá todo unida, iremos todos unidos y fuera, y de esta vez ninguna regla de onda. Pero voy a entrar en materia, no tengo que me queda, que hay Silencio, por favor. Minutos. No, sí, no, a mí, no se preocupe, señora presidenta, usted le falló que puede. Eh... Eh, ustedes mismos, algunos de sus compañeros y compañeras, tienen una denominación muy de Oriente Medio que uno no puede repetir, y por lo tanto comprendo perfectamente sus dificultades. No, por mí no se preocupen, que estoy afeito durante años a hablar en público en, en ambientes de, de todo tipo, y eh, vais e presiones que que sean. Por eso no me importa tampoco perder el fío, como estoy perdiendo en este momento, porque al fin y al cabo son humanos, ¿no? No, lo que pasa es que ustedes están a seguir una política que, déjese de lerias, ¿eh? Dejese absolutamente de lerias. O que hacen una política que consiste en chucharle o recursos y o sangre a gente del común para resolver de la banca española y europea O fiasco financiero que la mesma montó y que yendo solo Estado. O seña, de la misma manera que ustedes dan amnistías an fiscales los defraudadores más grandes dan una amnistía los fraude financiero ¿y ¿E quién paga esa amnistía? Os de siempre ustedes tienen una posición a favor de una clase social de una oligarquía, ni siquiera una clase social ustedes tienen una política en contra de la mayoría social de este país y e de todos los que gobiernan nada más, no lo neguen Tengan el coraje de decir, somos así en vez de disfrazarse de populares digan, no somos a derecha y a derecha siempre funcionó en defensa de unos intereses determinados que no hay ni dos trabajadores, ni dos asalariados, ni dos probes de pedir, ni de nada por el estilo. Los necesitados. Nunca. Deixense de llevar una farsa trágica. Tengan un coraje de sacarse a máscara. Y entonces respetareinos. Respetareinos. Se sacan a máscara. Como sacaba a máscara de Margaret Thatcher, la dama de hierro, claro, o supervivientes de la minería... De Gales brindaron una vez que desapareció el mapa de los ribos, claro. Pero ganó esa guerra, claro que sí. Pero ahora esto es de descubierto. No pretendía engañar a nadie. Ustedes están cometiendo un fraude sistemáticamente y eso es inmoral. Es una forma de corrupción de la política. Ustedes están utilizando a sus votantes para hacer lo contrario de lo que esperaban de ustedes. Vaya rematando, es absolutamente inmoral. Yo que estoy no en el fondo de todas estas historias, eso lo remato con una cosa. Vosotros te dicho muy claro que cuando nos proponíamos o que proponíamos que no entendemos nada, porque nos proponíamos aumento dos ingresos tributarios, precisamente para elevar el teito y e reducir la necesidad de ingresos financieros estrictos de deuda. Además de que decíamos, y e si no llega, sí que hay que endeudarse hasta un como con cinco. Y por diante... Íbamos por diante, do que luego acabó reconociendo el gobierno Estado español, y e no quiero repetir lo que se ha dicho, el señor Jorquera que lo ha dicho con toda claridad. Y e ustedes lo que pasa es que dicen, nos actuamos cuando se echan realidades. Es decir, ustedes son como los soldaditos, aquí, desplazados en esta colonia periférica del protectorado español de la, del cuarto Reich, que únicamente cumplen órdenes. Es siempre que se pide. yo cumplo órdenes ustedes actuarán cuando sean no actuar es simplemente ejecutar o que decidan cuando se sean realidades o se sean feitos consumados ustedes están negando, ustedes que hablan de autonomía, autonomía financiera están negando que la comunidad autónoma tenga autonomía de iniciativa ni e de decisión no puede tomar una decisión por su alcance voy así, y es vai. remate por favor también es a ustedes y e no falta mucho tiempo para que dentro de ustedes haya un fiasco tan monumental, como el fiasco que hay en este régimen político podre que está a caerse a cachos. No, no. Muchas gracias. Por el grupo parlamentario socialista, tiene palabra el señor González Santín.